miren allá pura nube pura nube por ahí vamos a pasar toda esa parte vamos a ver si se puede grabar aunque ah, me siento algo nervioso me siento, bueno ayer manejé mi nube pero hoy oh, no lo sé cómo nos voy a ir pero bien cargados llevamos los bolillos acá atrás llevamos la maleta llevamos más pobre poquito. no, esta viejita es una aguantadora, cabrera. acabado este tope. No, no creo que nos alcancemos las nubes. vamos a armar si sí, Gerbi ni modo se gracias de nube ya <risa> hizo sobre pero está ahí arriba están viendo este video amigos déjenme un like suscríbanse hagan paro hay crecer, hay que crecer Si alguien tiene una página de YouTube Y no tiene muchos seguidores Déjenme un, déjenme los, los enlaces en los comentarios Y yo voy, le doy un like a su página Le suscribo y Pues sería una buena idea para que Nos suscribamos unos con otros Y apoyar a nuestros canales Solo digo Así que si quieren dejarme su página Déjenmela en tu los comentarios y yo los ayudo con mi like y con la suscripción no hay más, no sé si se puede no, creo que no olvídenlo esta página apenas va empezando Fernando Herbie Motos, ha sido algo para ustedes. Miren, aquí estamos más cerca de la nube. Ah, ya se empiezan a ver, se van las... Allá al fondo, ahí es un barranco. Despeñadero. Aquí se han ido muchos hermanos. Siempre hay que tener cuidado. Cámara. Ah, ya está, me emocioné de la nube? ¡Sí, hay nube! ¡Sí, hay nube! ¡Sí, nada no, no, como antes! Una vez que viajé por aquí también... ¡No! Estaba cerradísima sí, la nube. Yo no veía ni más de 100 metros. Ahorita se ve bonito. No se ve la nube. No creo que se vea la nube en la cámara, pero... Pues yo sí la veo. ¡Ah! ¡Ay, torta! Tu ¡Tus hijos vuelan! Me empiezo a emocionarme. Aquí si se, se ve que hay nube. No mucho, pero hay un poquito de nube Aunque no tanto como yo lo esperaba Creo que ha sido estar todo esta parte Esta parte, como les decía, esta parte es, es siempre, casi siempre estaba así Nublado No sé si se alcanza a ver la nube, pero en mi caso yo sí la veo y ya no veo más adelante, pero ahora sí se puso buena. Ándale, ándale. Ah, querías nube, Herbin, querías nube. Ahí tienes. Toma tu nube, Herbin. Cara. <risa> sigue pidiendo nube, sigue pidiendo nube. Ah, Queremos más nubes. Queremos más nubes. Casetas. Son las 12.14 ah, En unos 20 minutos estamos llegando Con la plancha y sí. nieblas Mira, por niebla 3 metros de Así que hay que extremar Precauciones, o sea, que no hay piedras tiradas Ándale, ándale Querías nube, muchacho Querías nube Ahí tienes que nube, ahora Corre, corre, corre no crees que querías nuda Sí, güey, pero no mames Tampoco, no me siento nada no se crea Esto es muy poquito Bueno, no tan poquito, pero Sí, es un poco se siente se ve bien Aquí ya se va La desviación Y ese pedacito se ve un poquito Tampico, pongo te pego acá más tarde bajaré por allá. Rumbo te pego acá. Ahorita por lo pronto voy a seguir de largo para llegar hasta el Me queda más cerca de irme pero... Pero no. Por el momento voy por acá porque tengo que ir a ver a mi... Mi hermano, mi ama. Tengo que llevarles la maleta para que se vean. Le... En 4 kilómetros tenemos 65, 66 marcados. O sea, en 70 a los 70 70 kilómetros a los 70 kilómetros, ahí veremos, ahí veremos con pasos pasos. Ah, ver, a ver, buena, esta a ver, a ver, a Nube, Queríamos nube, ver, nube ver, a ver, a ver, a ver, ahora ver, sí ya no veo ni el carro bueno sí, Vale, yo estoy ciego, quién sabe. Ándale ya le frenaste, carnal. Ya le frenaste. Se ve bonito amigos, se ve bonito. La verdad a mí me gustan este tipo de climas. Tal eh, vez porque voy con la cámara, con la música, voy hablando, entonces no, no siento. Como otras veces que me paniqueo con la nube bueno, otra vez que también Y voy viendo y, o sea, me gusta compartirles mi experiencia en la nube <risa> Cálmate tú Ni que fueras digital Ah, en esta, aquí en la nube esta La nube de agua Camarada Miren ven, hacemos un rebase o no hacemos un rebase no lo sé carnal, piensa ah, en el carnal, tienen carros ya vieron que bonito se ve este bosquecito por ese lugar lo conocen bueno muchos le dicen Tlanchinieblas la verdad se llama Tlanchinol Lugar quemado algo así y pues le dicen Tlanchinieblas porque en aquellas épocas también todo el tiempo todo, todo, todo, todo el tiempo. Se la pasaba. Se la pasaba nublado. Mira, vamos a respetar Vamos a darles espacio, que nos den su paso. Entonces brincamos. Ya vieron. Ay, ay, ay, carrito, ay carrito llevamos okay, un kilómetro desde el crucero a las 118 derrapó mi llanta aquí lo vamos a pasar, no allá adelante lo vamos a rebazar en medio, que tienen carros Motociclista, cámara. ¡Nie, a a Que nos diga, ¿sabes qué ¡Ay, wey! Necesitas taxi. Ah, me asustó ese taxi hermano Se pegó mucho detrás de mí Vamos a ver qué hace el taxi ¿Qué vas a hacer de un taxi? ¿Me vas a rebasar de nuevo? ¿Me vas a rebasar? ¿Te trata así? Ándale, ándale, pasa que sí? Sí. Andale, andale. taxi, pasa que... Choca con ese No fue una rama y no fue de piedra Y ahora no, me estoy es de rebajar Rebasar, rebasar ¡Ay, un cacahuata! Me acordé de Bob Esponja si te cacahuatera ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! Como en Aquellos ayeres, cuando todo era nubes a